Hola, mi nombre es María Camila estacio Sinisterra, soy economista y negociadora internacional, también soy estudiante de la maestría en educación, hago parte de la Asociación Colombiana de Economistas Negras Mano Cambiada, soy de Cali, vengo de Cali, pero llevo dos años viviendo en Bogotá.